el génesis original o plagio saludos a todos ustedes estamos contentos de poder conectarnos a través de este medio saludos desde el seminario teológico Artista interamericano con nuestros 10 recintos del cual Montemorelos es un principal recinto y estamos muy contentos de saludarles en esta ocasión eh, Saben, el tema de la fe y la ciencia es un tema fascinante, que realmente nos ayuda a nosotros expandir no solamente nuestro conocimiento, sino también eh, expandir nuestros lazos con la comunidad en general. Y cuando hablamos acerca de los orígenes, muchas personas eh, cuestionan si el relato bíblico es original o se trata de un plagio. Algo así como si se tratara de noticias falsas. ¿Qué tal de Adán y Eva? ¿El arca de Noé? ¿El diluvio? ¿Serán cuentos por ahí o serán historias reales? Tú podrás pensar que el libro de Génesis es solamente un libro de cuentos para niños. O tal vez puedas reconocer que tiene una antigüedad y una autenticidad que nosotros, por lo menos, Podemos dar luz de su antigüedad a través de la disciplina de la arqueología bíblica. Los teólogos hablan de una palabra media rara. Se utiliza protología. Proto viene de principio eh, y guía el estudio. También se habla de cosmogonía. Se habla del principio eh, de, de la formación del cosmos. Y eh, nosotros, como adventistas, nos hemos distinguido por el final. La escatología, el final, pero en esta ocasión yo les quiero que me acompañen a una aventura, una aventura de carácter, de carácter académico, podemos decir, pero muy interesante, eh, para detectar si realmente nosotros tenemos noticias falsas, mitos, o la posibilidad de que tengamos algo certero. Es notable eh, la cita de la señora White en el año 1864 cuando ella declara, la ciencia humana nunca podrá dar razón de sus maravillosas obras. Dios lo ordenó de tal modo que hombres, bestias y árboles, muchas veces más grandes que aquellos que están ahora sobre la tierra y otras cosas fueran sepultadas y allí preservadas como evidencia para el hombre, para que los habitantes del mundo antiguo que Crecieron pere, eh, en un diluvio. Dios diseñó. Y fíjense, esto es lo notable, porque esa es la herramienta, las herramientas que vamos a abordar en esta ocasión, eh, que el descubrimiento de estas cosas eh, eh, establecería la fe de los hombres en la historia inspirada. Hay tres áreas. Ustedes han podido eh, notar eh, varias eh, personas con especialidades diferentes. Eh, el área de la arqueología, el área de la geología, el área de la paleontología. Y eh, a mis chicos les encantan los memes, y cuando hablamos acerca de la geología, eh, pues vemos eh, que los geólogos eh, están ahí pendientes a cualquier piedra, y es lo notable, porque eh, los geólogos se encargan de poder, eh, analizar las rocas, algo que ellos me enfatizan, las rocas, no habla de písperas, habla de rocas, eh, y hemos tenido varias ex, expediciones, el doctor Naolin está aquí también, estuvimos con el doctor González, eh, allá precisamente en la parte norte de Italia, con una expedición de geólogos, paleontólogos y arqueólogos, que llegamos hasta los altos eh, montes, esos, esas montañas impresionantes de los Alpes, cubiertas de nieve y allí analizaron ellos porque yo no soy un experto en geología analizaron los dolomitas los dolomitas y las diferentes formaciones eh, glaciales que hay en esa en esa región y algo algo tuve que aprender algo tuve que aprender mientras analizaba las rocas y, y no solamente eso sino que veíamos cómo se combinaban eh, las disciplinas y también veíamos eh, las secciones donde había eh, habían dinosaurios, donde había eh, fósiles, a diferencia de los otros. Pero entonces veamos qué, qué es lo que hace el paleontólogo. <ríe> eh, y los paleontólogos excavan no solamente para buscar eh, agua, sino para buscar, en este caso, huesos. huesos. Y aquí ven eh, la fascinación por eh, los huesos, eh, ha llevado a mis chicos que han crecido eh, mirando a esos grandes huesos a interesarse y llegar hasta participar de excavaciones de eh, dinosaurios, como lo hizo mi hijo mayor, Ben. Eh, y ustedes eh, pueden participar, si ustedes están interesados en, en el conocimiento científico, la Iglesia Adventista tiene eh, programas eh, que se encargan de enfatizar el área de las ciencias de la Tierra, en el caso de la geología y también la paleontología. Y nos hemos distinguido con muchas publicaciones eh, en esos dos temas. Pero no solamente hay, sino que también tenemos las contribuciones que son hechas desde de el aspecto de la arqueología. Y sí, eh, a veces tenemos unas ideas eh, medias eh, raras sobre el trabajo de los arqueólogos, eh, pero debemos reconocer que eh, los arqueólogos no son ni expertos en rocas, ni tampoco expertos en fósiles. Estamos enfatizando, enfatizando la cultura material, eh, los artefactos, aquello que ha sido modificado por el ser humano. Y entre esos restos que encontramos se encuentran las inscripciones. Cualquier eh, dato que podamos encontrar en una inscripción es eh, importante para nosotros. Y es notable que hemos encontrado inscripciones relacionadas a la creación, al principio a los orígenes, a las cosmogonías de los hebreos. Y aquí es donde, donde intersecan los relatos o los textos, ya sea los de la Biblia, con textos que tenemos de algunas otras culturas. Eh, tenemos cultura material, eh, que en este caso pudiésemos hacer algún tipo de traslapo entre eh, las, los fósiles y el texto bíblico y las inscripciones, y también yo le añado la geografía, la geografía. Pero, ¿será que el relato bíblico son noticias falsas, fake news, o encontramos algo particular en el relato bíblico? Hemos escuchado demasiadas noticias falsas. Ustedes han escuchado acerca del de Arca de Noé, descubierta por Ron Wyatt o por algunos... Eh, eh, orientales eh, también y otros grupos eh, que descalifican la validez o la seriedad de estos eh, su, su, supuestos descubrimientos porque nunca han podido ser validados. Eh, muchos han cuestionado si la Biblia es verdad o es simplemente un libro de mitos. Eh, como arqueólogos hemos encontrado textos, textos que relatan sobre los orígenes, y esos textos principalmente vienen de dos regiones. Eh, la región del de Nilo, donde antiguamente estaba Egipto, y también la región de Mesopotamia, o tierra entre ríos. Aquí tenemos varios de esos relatos mesopotámicos que se han encontrado entre el Tigris y el Éufrates. Lo que hoy se conoce como Irak y también eh, la parte mm, este de Siria. La parte de Cecilia. Y entre esas eh, inscripciones o relatos relacionados a los orígenes se encontró la Enuma Elish, eh, cuando en lo alto. Y aquí se describe cómo está eh, este, esta, este mar eh, y, y tiene a Satiamat eh, como una serpiente y cómo es vencida. Eh, en este caso eh, comienza así: Enuma Elish son las primeras palabras que encontramos en la primera de las tablillas y comienza cuando en lo alto el cielo aún no tenía nombre y abajo la tierra firme no había recibido nombre fue el abismo su progenitor y la tumultuosa Tiamat quien fue la madre de todos sus aguas estaban mezcladas con un solo conjunto así que tenemos aquí un, un comienzo acuífero es notable que en los relatos mayas los relatos también, en el caso de los eh, taínos, eh, de mi natal, Puerto Rico, en el Caribe, también son las primeras naciones que ocuparon la República Dominicana, también Cuba y toda esta región, eh, tienen también unos eh, relatos similares, eh, le llamamos mitos a estos relatos, eh, que, que tienen estas diferentes culturas. Y eh, aquí hay una cosmogonía, se habla acerca del principio de todo, el principio del cosmos. En la tablilla eh, segunda a la cuarta eh, describe, y el señor con su masa inexorable le aplastó el cráneo, hablando acerca de cómo está eh, pelea entre Marduk y Tiamat, y abrió de las venas de su sangre. Y una vez, calmado, el señor examina su cadáver y quiere dividir el monstruo y formar algo ingenioso. Así que notan que el principio es conflicto. Ese relato es bien diferente al relato que encontramos en la Biblia. Eh, en este caso, eh, de, de, de, los, de, de los restos de ese cadáver de Tiamat, es que vemos formarse eh, el mundo. Se forman eh, los seres humanos también en este caso, de, de los restos de esa gran eh, bestia. En el, las tablillas 5 y 6 se describe que Marduk sintió, sintió ganas de formar algo ingenioso y que eh, al co coagular la sangre eh, y hacer que sea un hueso, él eh, trató de, de hacer algo que le llamó el hombre, el hombre. Es notable que en algunos de estos relatos se utiliza también el barro, el barro es un elemento en común que encontramos en varios de estos relatos. Aquí tenemos otra tablilla de arcilla y esta es la épica de Atrahasis. La épica de Atrahasis. Y aquí, aquí se relata cuando los dioses eran como el hombre, soportaban la tarea abundante, era la fatiga. Y aquí la, la, la idea detrás de crear a los seres humanos es vagancia, flojera de los dioses. Ellos quieren que haya alguien que haga su trabajo. Eh, mis hijos dirían que eso es lo que eh, hizo papá, que tuvo muchos muchachos para él no trabajar. <ríe> Tengo cuadro. <ríe> Pero lo cierto es que en este caso, eh, los, y ellos trabajan mucho, por cierto. Eh, en este caso, los dioses crean a los seres humanos para que hagan su trabajo, para que se encarguen de trabajar la tierra, cegarla, almacenar y alimentar a los dioses. Algo así como lo que hacían las clases, las élites o las eh, clases aristócratas de la época con el resto del pueblo. Allí describe que estaba allí Belet y Lil, la matriz, y que la matriz se volcó y formó que el hombre lleve el trabajo del dios. En este caso, eh, el ideal, el propósito era solamente trabajar. Es notable que en el caso de Adán, eh, el relato bíblico, el propósito no era eh, que estuviese trabajando todo el tiempo. Era fructificar, multiplicar la tierra, eh, sojuzgarla y, y disfrutar de la tierra. Es después de la caída que entonces eh, se comienza este trabajo forzoso. Tendrás que con sudor... Y el trabajo es una bendición y una maldición. Eh, siempre ha sido una bendición porque antes de la caída veíamos elementos eh, de, del trabajo como, como bendición, pero es después de la caída que lo vemos como una carga. Una carga. Eh, sin embargo, en el relato mesopotámico desde eh, el principio, los seres humanos estaban destinados, destinados a trabajar como si fueran esclavos. Nuevamente, enfatizo el elemento de, del barro, la arcilla, que vemos que está presente aquí en este relato mesopotámico. Eh, noten eh, que más adelante se describe de la carne del dios, hubo un espíritu, un soplo, un ruaj, ¿eh? y de una señal del sí al viviente. Después que ella mezcló la arcilla, los igigu, eh, los grandes dioses, escupieron sobre la arcilla. Hmm, interesante. Ustedes recordarán tal vez el relato de Jesús en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Eh, y nuevamente enfatiza que fue impuesto el trabajo. Otra, una tercer, un tercer relato que encontramos, eh, que es eh, consistente o paralelo con especialmente el Numa el el Elish, tiene que ver con la épica de Gilgamesh. Este héroe, Gilgamesh que ahora lo vemos en un relato similar al que nosotros tenemos también en los primeros capítulos del libro de Génesis. Dice allí que nunca Gilgamesh ha existido tal camino y que nadie ha sido dado desde los tiempos antiguos. Y él eh, tuvo que cruzar las aguas del mar y las aguas de la muerte, que impiden acceso, que son muy profundas. Eh, en este caso estamos hablando de un relato bien similar al relato que tenemos sobre Noé en el diluvio. Aquí se presenta que los dioses estuvieron asustados por el diluvio y es notable porque, porque los dioses eh, deciden matar a una gran cantidad de la población de los seres humanos y es porque hacían mucho ruido. Eh, y no solamente eso, es, es notable la diferencia porque en el caso del relato mesopotámico, los dioses eh, quieren ocultar para matar a la mayor cantidad de gente posible. En el caso del relato bíblico, Noé es eh, invitado a anunciar, a proclamar el, el, la catástrofe y, e invitarlos para que sean salvados. Eh, aquí tenemos un pictograma y vemos la creación del hombre según la versión mesopotámica del mil antes de Cristo. Mil antes de Cristo. Aquí tenemos una, un fragmento de la épica de Gilgamesh. Esta tableta se consiguió en lo que hoy conocemos como Israel. Sí, la ciudad de Megiddo, o Megiddo, eh, en el valle de Jezreel, eh, cerca de donde eh, Elías eh, tuvo la experiencia en el monte Carmelo, que es un lugar muy importante. Eh, se habla acerca del valle de, de Armagedón, Armagedón, allá, y allá. En el territorio de Israel se encontró un relato eh, babilónico. Pero no solamente tenemos los relatos eh, que se presentan aquí eh, como proveniendo de Mesopotamia, sino que también tenemos mitos egipcios eh, o cosmogonías egipcias. Y vemos que son algunos de ellos eh, antropogónicos. Nos hablan acerca del principio de los seres humanos como tal. Eh, y en esas tradiciones no hay un para de Egipto. A veces pensamos, mira, esto es lo que creían los egipcios. Pues no era tan fácil. Es como decir, esto creían los mexicanos antiguos. Pues no. ¿A quién, de qué grupo estamos hablando? Porque México era como hablar de Europa, con muchas naciones, con diferentes lenguajes, con diferentes costumbres. Claro está, tenemos algunas eh, principales, eh, pero veríamos que cada una de ellas tenían tradiciones diferentes. En este caso tenemos que había varios relatos eh, cosmogónicos de los principios, depende de la ciudad. En el caso del Bajo Egipto, que es la parte norte de Egipto, a veces pensamos bajo y pensamos en el mapa, pero no. El Bajo Egipto se refiere a la parte norte, la que queda más cerca de la costa, eh, y el Alto Egipto se refiere a la parte sur, donde están las montañas. Eh, en este caso tenemos a Tebas como ciudad principal. Eh, cabe notar que las capitales de Egipto variaron a través de, la, de, la, de las edades y por lo tanto tenemos que estos relatos enfatizaban a esa ciudad como la principal, la madre desde donde, desde donde se originaba todo. Y en el Bajo Egipto tenemos a Heliópolis, a Memphis y a Hermópolis. Hermópolis. Eh, muy bien el caso del relato de Heliópolis eh, eh, se presenta a esta madre eh, que va a, a alimentar a, a sus criaturas eh, se presenta a, al la, la, el arco del cielo eh, el arco del cielo eh, la bóveda eh, celestial y relata así dice en aquel tiempo no existía todavía el cielo ni la tierra, no había hombres y los dioses no habían nacido todavía, ni siquiera existía aún la muerte. Es notable que ellos van más al principio, cuando no había nada. En el caso de los eh, mesopotámicos, comienzan con ya eh, protagonistas, eh, como vieron a Tiamat y a Marduk y demás. Pero en el caso de los egipcios, van al principio, al origen, de todo, de todo. Eh, por eso es que se habla como tal de una cosmogonía, el principio del cosmos. Y ahí vemos una triada. Eh, noten que no es una trinidad, no se me equivoquen, es una triada. Tienen a Re el Creador, a Nut los cielos y a Geb la Tierra. Así que no son, son tres dioses diferentes, no es una trinidad. Eh, muy bien, una triada. También podemos notar eh, el otro relato que se encuentra en, en Hermópolis. En Hermópolis se presenta a Toth, a Sechat y a Amón. Escriben eh, del rey en el árbol de la vida. Y esa iconografía, esa figura del árbol de la vida, la van a ver bien común en Egipto. En Memphis tienen otra riada. Tienen allí a Ta tienen a Sekhmet y tienes a Nefertem. Sekhmet Nefertem. Eh, muchas veces aparece como una gata también. Eh, la van a ver en, en la iconografía egipcia. En Tebas tenemos otra triada. Tenemos a Amón, a Amut y a Honsu. Ustedes recordarán a Tutankamón. Eh, ese se refiere a ese servidor del dios Amón, eh, que su padre había traicionado. Eh, aquí en Aten él, él había puesto como dios principal a Atón, al dios sol. Eh, ¿Qué relaciones hay entre esas cosmogonías egipcias? Bueno, el océano es primordial. Tenemos una colina primordial, o de principio, de orígenes, de orígenes. Tenemos la presencia del sol, en hebreo Shemesh. Tenemos fenómenos naturales. Tenemos un dios creador que es responsable de todo. Tenemos a seres humanos rebeldes también, es notable. Tenemos a humanos, con no los humanos como que no son inmortales, por lo tanto, pues tienen ese proceso de la muerte y demás. Eh, la muerte significa la separación de los elementos que constituyen el cuerpo. Ustedes saben todos los rituales que ellos tenían eh, eh, en referencia a la muerte. Los textos piramidales eh, datan del año 2200 a.C., y ahí es donde encontramos varias, eh, varios de estos relatos que nos hablan acerca del principio. En estos textos piramidales tenemos que eh, describe levántate o oh, unas, agarra tu cabeza y reúne tus huesos, junta tus miembros y sacúte el polvo de las carnes. El guardián de la puerta sale a tu encuentro, te lleva de la mano y te conduce al cielo. Este es todo, ese concepto de los orígenes está atado al final, al concepto de qué es lo que pasa con el hombre o el ser humano cuando muere. Y vemos esta descripción eh, del libro de los muertos, donde se pesa el corazón, eh, y se pesa el corazón para determinar el futuro eterno. Se dan cuenta que algo que tienen en común todas estas tradiciones es su énfasis en la salvación por obras y el vivir asustados vivir asustados por temor a lo que va a suceder y eso es lo que se ve en el libro de los muertos donde las almas son eh, evaluadas, pesadas en balanza eh, el, el muerto se supone que recitara yo no he hecho esto yo no he hecho lo otro yo no tanto, yo no lo otro esa es la forma en que era pesado para eh, librarse de esa cabeza de cocodrilo que ustedes ven ahí que es bastante temerosa. Eh, algo similar vemos en el papiro Harris, eh, donde relata al comienzo solo existía el grande, inmóvil e infinito mar universal. ¿Se dan cuenta de otro origen acuoso? Muy bien. Sin vida, pero en absoluto silencio. Aún no había ni alturas en los abismos, ni principio ni fin. Ni este, ni oeste, ni norte, ni sur. Solo había claridad y oscuridad indivisas, luz y tinieblas ocultas. Y continúa diciendo, pero en el principio llegó Ta. Ta trajo la forma de Nun y Naunet, las dos primeras aguas de Hun y Hauhet, Así que se manifestó en ellos eh, y presentan un conjunto de nueve dioses. Eh, nueve dioses. Muy bien. Y, y algo notable que no, no se olvide. Eh, ahí vemos que se sopla el aliento de vida, mm. aliento de vida. Notan las similitudes que hay en varios textos relatos con el relato bíblico. Ahí eh, en el papillo Haris, se presenta como ha, como ha, es inventada y todos los trabajos y las artes manuales son establecidos ahí. Pero después de haber creado a los hombres, descansó el Dios primero de quien vienen todas las cosas. Un Dios que descansa. ¿Qué sucede? Bueno, la mayoría de estos relatos se descubren durante el siglo XIX, donde había muchos críticos de la Biblia. Algunos que decían y alegaban que la Biblia era solamente un libro de historias, un libro de cuentos. Entre ellos tenemos a Julius Wellhausen. El Wellhausen es el que eh, crea la teoría documentaria, que supuestamente el Génesis es algo así como un Frankenstein, un montón de pedazos que unieron de alguna manera chueca ahí con diferentes fuentes, asignándolas a diferentes periodos. Y se veía el hebreo como algo muy básico, muy elemental, pero se han sorprendido durante las últimas décadas. Se ha visto la complejidad del relato bíblico y del hebreo. Se dan cuenta de que eh, no son diferentes relatos, sino que hay una unidad, eh, tanto estructural como de lenguaje, que podemos ver en, eh, en el libro del Génesis. Y es una joya literaria, es, es, es un relato que, que compite con la alta literatura de Egipto y de eh, Mesopotamia. Y dirían, pues, esos campesinos allá de, de, de la zona del Levante, esos beduinos o nómadas que estaban por allí eh, en tiendas, ¿cómo va a ser? sí una calidad de relato muy, muy impresionante. ¿Y, ¿Y qué es lo que podemos aprender? Entonces, bueno, podemos aprender que los fake news, o estos relatos o mitos eh, que hablan acerca de los orígenes, utilizan una estructura literaria similar. Tanto en Mesopotamia, Egipto, y aún eh, entre los mayas, aztecas, y también en, entre los eh, taínos eh, de mi tierra, vemos eh, elementos similares. Pero lo que eh, notamos es que en la, el, la actualidad, lo que ustedes ven, su entorno, fue creado por Dios o unos dioses de un vacío completo, pero como les dije, usualmente acosa podemos notar que no hay un propósito elevado algo como restaurar redimir o algo especial en el caso de la creación según estos otros relatos eh, también se puede notar la presencia de los ambientes físicos usualmente va seguido por la vida y finalmente por el ser humano esa secuencia eh, ambiente físico como en el caso de la Biblia que es eh, se pues hace la luz hace eh, la separa la tierra de las aguas eh, se preparan las luminarias, eh, eh, ya ha habido hierba, y entonces que se va poblando con, con peces, con aves en el cielo, con animales en la tierra, y finalmente llega el ser humano. Es algo bien, bien interesante, bien similar. Pero notarán, la motivación es egoísta. La motivación de estos mitos. Siempre es egoísta y, y los, los jefes, los reyes, los aristócratas, pues ellos se ven como hijos de los dioses. Y el resto la plebe, pues los que como yo, que somos campesinos, pues somos despreciados, somos despreciados. Entre esas eh, diferencias notamos la preexistencia de la materia. No es exigirlo eh, en la mayoría de las ocasiones como en el caso de en la Biblia que de la nada eh, los principales elementos son el cosmos el cielo y la tierra y todos están unidos Dios eh, todos están unidos mientras que Jehová Jehová crea de la nada eh, qué diferencias también podemos notar el desarrollo cultural de los mitos muestran un politeísmo vulgar vulgar los dioses eh, no crean a su imagen eh, sino que eh, crean a la imagen del hombre mismo. Ustedes notarán la similitud que hay entre, entre los relatos de incesto, de violencia, de muerte, que hay entre estos dioses en su panteón, que es bien similar a, a las pocas vergüenzas que los seres humanos practicamos. El relato bíblico es una reacción. Eh, Dios da a su pueblo un relato de los orígenes de acuerdo con su designio eh, y, y presenta un... Un propósito especial. La protología es muy importante. Eh, los principios que se establecen de parte de Dios, las demandas éticas eh, y el, el, el hecho de que Dios está constantemente tratando de restaurar a los seres humanos. Eh, se demostró lo que únicamente él había presenciado y hecho. Pues los mitos es una realidad de, de lo que sucedió, pero es una falsedad una falsedad y una realidad falseada, o sea que, que en estos mitos, ¿cómo lo explicamos? Bueno, yo entiendo que los seres humanos tenían acceso a la historia original, por lo tanto, dos cosas sucedieron, una que se le olvida, pasa de boca en boca, de mano en mano, eso es un elemento, y el otro tiene que ver con la presencia de Satanás, quien tergiversa, quien violenta el relato bíblico para sus propios propósitos y enfocar en una salvación por obras, eh, que es la base de toda religión pagana. Eh, les mostró que únicamente él había presenciado ese hecho. Muy bien, eh, la redención eh, es algo importante. La, en el principio bíblico, la redención de, los, de las criaturas, y no solo de las criaturas, sino de la misma salvación, de, de la misma creación, de todo, de los árboles, de, del mar, de los ríos. Todos son redimidos y restaurados por Dios. La señora White, en Patriarcas y Profetas, nos recuerda que nunca reveló Dios al hombre de la manera precisa en que llevó a cabo la obra de la creación. La ciencia humana no puede escudriñar los secretos del Altísimo. Su poder creador es tan incomprensible como su propia existencia. Pero aún así, ¿Tenemos suficiente como para aprender? Y por esa razón tenemos, le eh, dijimos, biólogos, paleontólogos y arqueólogos, como en mi caso, que analizamos el texto bíblico. Texto bíblico. Eh, si nosotros eh, reconocemos la mano del Señor, mi profesor, el doctor Baldwin, me encanta cómo él usaba, él hablaba acerca de, de the rainbow connection, la conexión del arco iris. Y él reconocía que, que como a través de estas eh, movimientos de placas tectónicas y la columna la columna de piedra y a través de los fósiles nosotros vemos que eh, son consecuencia del de pecado y la muerte consecuencias del pecado y la muerte y nosotros pensar de que había muerte antes de la creación sería anular la efectividad de la cruz del Calvario, como yo hablaba con un amigo eh, recientemente, y es únicamente entendiendo que Dios de alguna manera sobrenatural forma, hay un diseño muy complejo, forma a este mundo y sus criaturas que nosotros podemos encontrar sentido, sentido a la vida, sentido al altruismo, sentido a a las diferentes evidencias científicas de algún tipo de catástrofe, de catastrofismo, de la complejidad irreducible de los, eh, eh, no solamente de los seres humanos, sino de otras criaturas también. Y la paz y la esperanza que nos da el Calvario. Sí, esa paz y esperanza que no nos las puede otorgar ninguna otra fuente. Únicamente a través del Calvario, a través de nosotros mirar la cruz, es que podemos... Encontrar sentido en nuestras vidas. Es que nosotros podemos reconocer que vale la pena, vale la pena nosotros eh, poder seguir hacia adelante. Eh, así que usen su ciencia. Eh, yo les animo, les animo, eh, tanto si se van por el área de la, eh, de la geología eh, quieren imitar a nuestros amigos picapiedras allá, eh, Dr. González y demás que, que se han especializado en el área de la geología o la paleontología, que también nos hace falta mucho, eh, muchas personas que pueden eh, beneficiarse de estudiar la paleontología o en el caso de la arqueología, donde hemos podido encontrar todos estos relatos que son consistentes. Yo no puedo probar, no puedo probar la creación a través de los relatos arqueológicos, no. Pero yo sí puedo probar que estas culturas tenían una, un relato común, el relato Adán, este relato común del cual se desprendieron los otros relatos. Un modelo de, de, de evolución, eso es imposible, porque eh, se supone que estos eh, diferentes eh, eh, grupos de humanos eh, evolucionaron de manera independiente en diferentes partes del mundo, así que nada que ver. Pero aquellos que consideran que la Biblia es válida, que la Biblia tiene sentido y reconocen su valor histórico, podrán notar que el relato bíblico tiene mucho más sentido, mucho más solidez que eh, aquellas eh, sugerencias o propuestas que se hacen en la ciencia naturalista, no en las ciencias creacionistas, que sí tiene confianza en el texto bíblico. Muy bien, muchas gracias, ha sido un placer poder estar con ustedes y poder más adelante eh, contestar algunas preguntas que hayan sido generadas a través de esta ponencia. Esperamos que ustedes puedan eh, escribir estas preguntas y poder comunicárselas, eh, ya sea a través del chat o a través de diferentes formas, a través de correo electrónico, para nosotros poder prestar atención a ellas. Yo les voy a pedir que, que, me, que se inclinen sus rostros para orar. Para y para Bueno, gracias por la oportunidad de poder hacer ciencia, estudiar de manera eh, bíblica, de manera sensible a, a los descubrimientos que se han hecho a través de todos estos años y poder ver eh, tu mano para que podamos transmitir este mensaje a otros, especialmente a nuestros jóvenes que tan sedientos están de conocer más acerca de ti más acerca de tu palabra, más acerca de la naturaleza, este hermoso libro de texto que es la ciencia. Te lo pedimos todo, en nombre de Jesús.